Señores, voy a cambiar de tema porque el panorama político al parecer ya empieza a agitarse. En el día de hoy se dio a conocer una importante información donde ya un grupo político comienza a promover la reelección del presidente Luis Abinader al considerar que es el único mandatario que ha mostrado interés sincero en castigar la corrupción, señores. Llegan estos grupos, llegan estos temas, vamos a ver aquí, al parecer se activa la situación política. Se activa el panorama, uno se pregunta siempre, pero ¿es temprano? Al parecer no es temprano, al parecer empezaron a rear temprano ya los grupos para poder motivar y será picar adelante, como dicen popularmente. Precisamente el grupo aseguró que trabajan día y noche para que la población entienda por qué conviene seguir gobernando con el presidente Luis Abinader. Me gustaría tomar algunas llamadas ahí, muchachos, equipos. Me gustaría tomar algunas llamaditas para escuchar a ver qué opina la gente de esta información que dio a conocer este grupo político que ya comenzaron a promover la reacción del presidente Luis Abinader. Si usted cree que todavía es muy temprano, no. Si usted cree que esto pudiera ser posible, vamos a escuchar a ver qué dice la gente. Vamos a colocar los números en pantalla, por favor, por favor Heriberto. Ahí el 378-8395. Y el 829-920-2795, 378-8394, a través de la línea directa aquí en el estudio, y a través del WhatsApp, 829-920-2795. Me gustaría escuchar ahí brevemente la opinión de la gente en este sentido, porque hay que ver qué opina el pueblo, porque tal vez hasta ahora el presidente de manera directa, de manera clara, no ha hecho un llamado a su militancia para empezar este proseritismo. Pero ustedes saben cómo son a veces las personas. Son temas que a veces son incontrolables. Buenas noches, Teledebate. Sí, hermano, yo te bendiga mucho. ¿Cómo tú estás, hermano mío? Te amigo de Vespa. Ey, hermano, ¿cómo te sientes? Estoy mirándote ahí con un foco muy bonito, te bendiga. Amén, amén. Sí, Gracias, bien, hermano. Sí, mira, hermano mío. Cuéntame, hermano. Voy a hacer un comentario respecto a lo que tú estás eh, poniendo al público. Sí, claro que sí. Eh, respecto, respecto a la, al asunto de de Luis. Sí, sí. Yo creo que está tanto tiempo ya porque ya por lo menos Luis ha dado algo muy importante al país en cuanto a en cuanto a la a la, la propaganda social como tocaba de decir, COVID sí. y un sin de cosas. También eh, la comida bajado un poquito más, el pollo, como tú dices. Ahí, sí, ¿verdad? sí, sí. No, oyeme. Te hermano, mira. Hermano, escúsame. El seguir para adelante, y buscarle la solución al país. Pero los ministros tienen que ayudarlo. Mira, muy, muy buen dato, muy buen dato, país, muy buen dato ese. De ellos. Sí, de Sí, sí, sí. Pues, el presidente de muchos factores, por ejemplo, cuando el presidente de las regulaciones, o lo sea, que no sea solamente el presidente de un ser del país, sino que él tiene gente ahí que le dé funciones a, a ministros de este país que necesita el presidente que lo ayuden. Es cierto, y, es cierto. Y que lo ayude muchas veces, tú ves. Muchas gracias, hermano mío. A ti un abrazo. Siempre tuyo, ¿eh? Ok, gracias, hermano. Bien. Mire, ese, ese televidente, un amigo nuestro, tocó algo que yo lo he dicho de manera reiterativa aquí en el espacio, señores. Los funcionarios, los ministros, los, to, a todo nivel. Usted lo invita a los programas y siempre tienen una agenda, siempre tienen un compromiso. No, mira, que estoy complicado, no puedo en estos días, que tengo temas. Pero es lo que dice el televidente, si ustedes están en este tema y quieren echarlo para adelante, tienen que ayudar al presidente. Tienen que ayudarlo porque solo, solo él no va a poder arriar en, en todo este camino, ¿sabía? Él no va a poder arriar solo en todo este camino. Entonces, es bueno que esto se entienda y que sepan que es necesario. Si está el interés, estamos en el aire, hermano. Te envío nuevamente para atrás. Mire, estamos nosotros tocando algo. Y ese televidente lo ha dicho. Hay que ayudar al presidente. Tienen que también participar y a los programas hablar de la obra de gobierno, porque si están en estos temas es porque ya tienen que ustedes también dar muestras y salir a decir lo que se está haciendo, porque no es solamente el hecho de que sí, que Luis, que Luis. No, vamos a ver la realidad de cada uno de ustedes y qué se está haciendo en este sentido, que cada quien aporte, que cada quien vaya y muestre su obra y su trabajo, porque el gobierno no lo compone un solo hombre. Lo componen ministerios, direcciones generales, instituciones descentralizadas y demás. Y algo que yo decía y el televidente lo tocó, señores, el tema de los precios, eso hay que echarle mano, eso no se puede dejar manga por hombro, eso no se puede dejar con esta supuesta ley de oferta y demanda, no. Señores, hay que visualizar, si hay que legislar en ese sentido, se debe hacer. Debe haber margen reales de beneficio, no beneficio desproporcionados, señores. Eso sí no puede pasar, yo creo que no.